Mica Biciconte, Flor Peña me decepcionó. La mediática recordó su paso por el bailando y apuntó duro contra la ex jurado, con quien tuvo varios chispazos en la pista. Lee más, en la nota. Tras un 2018 superescandaloso y lleno de peleas mediáticas, Mica Viciconte se focaliza en su trabajo como vedette de la obra Nuevamente juntos, que protagonizan Carmen Barbieri y Santiago Val, y vive a pleno su noviazgo con Fabián Cubero. En una entrevista radial, la rubia recordó su paso por El Bailando, donde ganó mayor exposición en los medios, y apuntó fuerte contra las ex jurados Laurita Fernández y Florencia Peña. Laurita no me sorprendió porque ya había trabajado con ella y ya sabía cómo era, pero Florencia Peña sí me decepcionó. Me parecía una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal en el que la tenía. Nunca un mimo, nunca vieron mi esfuerzo ni cómo me mataba ensayando, continuó en Por si las moscas. Por otro lado. Se refirió a su nueva faceta artística. Es mi primera vez en teatro y la verdad es que la estoy pasando bárbaro, no hubo ningún conflicto de ningún tipo. Acerca de Fedeval, quien dirige el espectáculo, expresó. Es reprofesional, labura, no mete sus quilombos en el trabajo, conectamos y damos lo mejor. Por último, se diferenció de su compañera Sol Pérez. Yo no muestro tanto como muestra Sol, y eso es porque tiene que ver con nuestra personalidad. Et, estoy aprendiendo y trato de ser lo más fina y elegante. Pero no me siento vedet ni trato de parecerme a nadie. Mica Biciconte, Flor Peña me decepcionó, me parecía profesional. La ex participante del Bailando recordó sus épocas en el certamen y aseguró que, si bien tuvo las chances de expresarse, nunca la ayudaron a mejorar. Mica Viciconte viene de pasar un gran año, tuvo su paso por el bailando, compuso su relación con Fabián Cubero y este verano debutó en Nuevamente Juntos, la obra de Carmen Barbieri que se lleva a cabo en Mar del Plata. Es mi primera vez en teatro y la verdad es que la estoy pasando bárbaro, no hubo ningún conflicto de ningún tipo. Con Tomica, rescatando así la ausencia de problemas mediáticos y su trabajo con el elenco, compuesto por Sol Pérez, Santiago y Fedeval. Fedeval es re profesional, labura, no mete sus quilombos en el trabajo, conectamos y damos lo mejor. Ed, yo no muestro tanto como muestra Sol, y eso es porque tiene que ver con nuestra personalidad. Ed, estoy aprendiendo y trato de ser lo más fina y elegante, pero no me siento vedet ni trato de parecerme a nadie. Aclaró Mika en Por si las moscas. A diferencia de su actual trabajo, sí recordó los momentos que pasó en el Bailando 2018 con las jurados. Laurita, no porque ya había trabajado con ella y ya sabía cómo era.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 Mica Biciconte, Flor Peña me decepcionó, me parecía profesional. La protagonista de Nuevamente Juntos apuntó contra la actriz y jurado del Bailando 2018. Micaela Viciconte tuvo un gran 2018, donde entre otras cosas participó del bailando. Ahora, mientras protagoniza nuevamente Juntos en Mar del Plata, la ex combate recordó su paso por el certamen de baile y apuntó contra Florencia Peña y Laurita Fernández. Laurita no porque ya había trabajado con ella y sabía cómo era, pero Florencia Peña sí me decepcionó. Me parecía profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal, explicó Mika. Luego, en diálogo con Por si las moscas, concluyó, nunca hubo un mimo, nunca vieron mi esfuerzo.